¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches 22 con un minuto Día 21 de julio del año 2020 En un día que ha habido lluvias intermitentes Que ha bajado en algunas comunas Que Ustedes comprenderán que Santiago es una cuenca En un lado hace frío, en otro lado hace calor Pero es la magia que tiene nuestra querida capital en nuestro país Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestra Página Facebook fanpage www.facebook.com slash tuzonax en conjunto con www.facebook.com slash Ataque Directo Radio. Las redes sociales de tuzonax bendigo arroba Tuzana x en Twitter y en Instagram y Ataque Directo en Twitter arroba guión bajo Ataque Directo y en Instagram arroba Ataque Directo Radio. Y antes de presentar a nuestra panelista y también a nuestra invitada, quiero darle las gracias a todos por los lindos mensajes que nos han enviado durante esta semana. Hay mucha gente, ya sea de la tercera división y del fútbol femenino que quiere participar dentro de nuestro programa, y ahí vamos a estar coordinando paulatinamente entrevistas, lo cual nos pone muy contentos como programa por el trabajo que, por supuesto, con mucha humildad y cariño tratamos de hacer para con ustedes. Y también, por supuesto, vamos a estar anunciando algunas sorpresas que tenemos con algunos de nuestros auspiciadores dentro del transcurso del programa. Quiero saludar a una de nuestras panelistas y también una de las chicas superpoderosas del gol que tenemos acá en Tu Zona X. Como lo dije ayer, si ADN tiene a los tenores, Tu Zona X tiene a las chicas superpoderosas del gol. A una gran, a una grande. Daniela Dani9 Contreras, amiga mía, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Hola Gonzalo, buenas noches. Bueno, aquí eh, todos en, encerraditos en la casa, pero no por eso, les vamos a brindar un, un buen programa con una tremenda invitada, así que no los vamos a hacer esperar más y le vamos a dar la más cordial bienvenida a Alexandra Venado, ex seleccionada chilena de fútbol, profesora de educación física y ex comisionada de fútbol femenino de la FIFA, donde además fue la única sudamericana de esa delegación así que de esto y más vamos a hablar con ella hola Ale, ¿cómo estás? hola, hola, hola hola Gonzalo, hola Dani, gracias por la invitación eh, nada, pues saludar a toda la gente que nos sigue aquí por ataque directo un abrazo a toda la gente del fútbol femenino sobre todo y nada, pues esperando tener una súper conversa con ustedes que, que hablemos de fútbol de fútbol femenino y un poco de otras cosas por supuesto y antes de comenzar para conocer tu carrera también y tus planes a futuro, querida Alexandra, hay algo que tengo que señalar que es muy relevante y que lo hemos notificado a través de nuestras redes sociales. La modelo e influencer Daniela Chávez acaba de ser propietaria del cuadro Rancagua Sur, perteneciente a la tercera división A del fútbol masculino aduciendo ella obviamente su pasión por el fútbol, ya que ella siempre lo ha señalado de forma pública en sus redes sociales, y en Twitter escribió eh, para buscar apoyo en empresarios de mayor jerarquía en pos de hacer crecer el fútbol en su rancagua natal. Lo cual en lo personal yo encuentro que es fantástico porque no solamente eh, personajes mediáticos como el caso de Daniela, Arturo Vidal en Rodelindo Román, y Esteban Paredes, en lo que es San Antonio Unido, están apostando en lo que es el fútbol de menor categoría, sino que también podría suceder lo mismo, no sé si ustedes pensarán lo mismo, muchachas, en el fútbol femenino, que también los grandes empresarios se la jueguen y apuesten por las futuras promesas de nuestro fútbol para que esta generación dorada que está llevándonos a, posiblemente a unos Juegos Olímpicos cuando esta pandemia ya pase, nos llevó a un Mundial fuimos subcampeones de una Copa América, pueda seguir creciendo y tener mayores logros. No sé qué les parece esa realidad que estamos viviendo. Eh, bueno, voy a aportar con mi opinión. Yo creo que, o sea, obviamente las intenciones con las que nos comentas esta noticia son muy buenas, o sea, pensar en el fútbol femenino, pero también creo que no es una tarea tan fácil como como decía anteriormente de, de llegar y, y decir bueno yo compro por ejemplo la Unión La Calera femenina y me hago cargo del club porque actualmente los clubes tienen, los clubes son masculinos y y en el fondo muchas veces prestan ese nombre para que las mujeres jueguen entonces siguen siendo parte de estos grandes clubes y, y no son el fútbol femenino como club no es independiente, por lo menos aún no, no ha pasado eso. Y tú, Alexandra, sí. en este caso, ¿qué piensas al respecto? ¿Tú qué... Sí, un poco complementando lo que decía la Dani, yo creo, bueno, primero, yo no tenía idea de la noticia, para mí esa es como una noticia farandulera, <ríe> le dije a Gonzalo, <ríe> of the record, antes que partiera mal aire, eh, no tenía idea. Creo que siempre lo que pueda sumar en el fútbol de las categorías menores, en el fútbol amateur, creo que, que es interesante, que es importante. Eh, hemos visto que hay grandes valores que han salido de, de tercera división y, y, y de otras categorías. Eh, pero sí, reforzando un poco lo que decía la Dani, es, es más complejo en el fútbol femenino actual por la estructura que, que está teniendo el fútbol femenino como... Como depende de los clubes, o la intención es que dependa de los clubes profesionales, eh, es difícil que haya un aporte directo a la rama de fútbol femenino, porque en definitiva es una rama que pertenece a un club, o debiese ser así, ¿no? Eh, o eso está apostando por lo menos la NFP. La, hay muchos clubes que, que no tienen nada que ver con, su, con los clubes profesionales, a los cuales solo le prestan el nombre para poder funcionar. Eh, y como también les comentaba hay todo un tema con las licencias de clubes que hoy día exige la Conmebol para poder participar en, su, en sus competencias internacionales como la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana eh, y que los clubes profesionales necesitan esas licencias para, para poder participar y uno de los requisitos de esas licencias es que, es que exista fútbol femenino dentro del club por lo tanto si bien hay algunos que lo han desarrollado, se han hecho cargo han, han hecho intentos de, de acercar el fútbol femenino, eh, no sé si a la profe, profesionalización propiamente tal, pero, pero por lo menos a un desarrollo integral, hay otros que no, entonces veo como difícil una solución que llegara como, como esta especie de mecenas así, a, a entregar un aporte directo a una rama, porque porque sería raro para, para el propio club que está prestando el nombre, no sé, no sé la figura legal ahí cómo encajaría. En una de esas eh, sería bueno y sería una forma de presionar también a esos clubes como para que, para que esos aportes puedan ser eh, más que directos a, una, a un club, eh, que ellos los pudieran absorber y pudieran entregárselos de forma integral a su rama femenina. Eh, también pensando que, que este era el último año donde habían clubes que no pertenecieran a, a los clubes profesionales de, de, de la NFP que pudiesen jugar bajo esa modalidad, como le pasó por ejemplo a Boston, que tuvo que pasar a ser Barnechea, ¿cierto? Entonces, Exacto eh, Entonces se ve una figura muy difícil, porque lo que está empujando o por lo menos que se ve que está empujando la NFP es que, es que lo, los clubes profesionales tengan en su rama eh, de fútbol femenino y que dependa de ello, aunque en la práctica sabemos que eso sucede como solamente y en base a esto que tú comentas que ya estamos asociándolo a la, a la realidad vamos a retroceder en, en la historia del fútbol femenino porque tú eres parte de, de esta historia de nuestro fútbol femenino nacional ¿cómo surge Alexandra Binado, futbolista ya dedicada netamente a este deporte? Oye, vamos, a, vamos a tener que retroceder bien en el tiempo ¿eh? <risa> <risa> eh, Nada, bueno, yo como La historia es bien Bien desde lo común ¿no? Del lugar común que la mayoría De las mujeres, como más de mi generación eh, Vivió seguramente Y muchas que hoy día lo deben seguir viviendo Empecé a jugar en la calle Con los primos, con los hermanos Etcétera, etcétera eh, y en esa época, en mi infancia, yo, yo no vivía en Chile, yo vivía en Francia. Eh, vivía en una, en una ciudad chiquitita, eh, en las afueras de burdeo y, y nada, siempre me gustó el deporte. Y bueno, en esa época me criaba mi abuela y ella trató de meterme a todos los deportes que por haber. Pasé por gimnasia, por tenis, por natación, qué sé yo. Lo cual fue muy bueno en mi formación como, como coordinación general. Eh, pero, pero a mí me encantaba el fútbol me encantaba, me encantaba y realmente era como desde muy chiquitita tengo la noción y el recuerdo de que me apasionaba mucho eh, y si bien mi hermano y mis primos me ponían al arco al principio como que de a poco empezaron a darse cuenta que parece que yo le pegaba el asunto así que eh, nada, me empecé ahí a hacerme espacios con ellos hasta que tengo el recuerdo de haber tenido unos 9 o 10 años y dije que, que quería entrar a un club de fútbol. Quería entrenar, quería jugar fútbol. Y me llevaron a la, una academia, a la academia ahí de, de la ciudad, que se yo, la, a la escuelita de fútbol. Que bueno, que las escuelitas en Francia estamos hablando, no sé, de 500 niños jugando en dos canchas de fútbol, en diferentes horarios. Eh, y ahí empecé, pues ahí empecé mis primeros entrenamientos, estuve en, en la... Ahí ya se dividen, no sé, por ejemplo, de la letra A a la G, y los que están en la categoría A son como los mejores de tu generación. Entonces, eh, obvio que yo, siendo mujer, entré y me pusieron en la G al tiro, por supuesto, ¿no? Dijeron, mujer, no. Entonces, Y era la única mujer en todo el club, y había otra chica que era como... La hija del administrador del recinto, que también jugaba. Eh, nada, pues ahí estuve un año y jugué con, con un equipo y allá, bueno, es otro mundo, hay festivales todos los fines de semana y se compite mucho a nivel formativo. Y ya al siguiente año me llamaron al equipo B y no, no, nuevamente no me pusieron en el A, hicieron una prueba y no me pusieron en el A y evidentemente porque era como, los del A eran los que ya tenían proyección, ¿no? a pasar al equipo de la ciudad y que se lleva a los cadetes de, del Burdeo FC. Así que así empecé, así fue como mi primera historia, una historia bien, bien común que la ha pasado seguramente a, a muchas de las chicas. Eh, y después cambié de país, estuve en Cuba viviendo algunos años, parte de mi, mi preadolescencia. Y bueno, ahí en esa época no existía el soccer como existe hoy día. No, Allá era béisbol, básquetbol, ¿no? Todo lo, todas las derivadas de, de las pasiones más de la descendencia norteamericana, pues, de, la, de, de los gringos. Así que nada, pues me dediqué a hacer otros deportes y jugaba de repente así unas pitchangas en la playa. Hasta que volví a Chile el año 91 y empecé a jugar en el colegio. Entré al colegio y empecé a jugar con mis compañeros, pero así al tiro, como que como que nunca había terminado de desconectarme con esa pasión, con ese deporte en particular, y ahí empecé a jugar, y un par de años después fue, la verdad es que fue bien, bien, bien casuístico todo, yo estaba, en, me acuerdo que estaba veraneando en el litoral central, en la playa del Tabo, con unos compañeros, con mi hermano, y el último día que ya nos teníamos que devolver, se me acercó una persona a decirme que, eh, que el fútbol femenino, que estaban organizando un club, que iban a hacer un club nuevo en Colina, que por qué no me probaban y me dejó su teléfono. Y yo hasta ese momento no tenía idea de la existencia del fútbol femenino propiamente tal y, Como yo siempre había jugado con hombres, con chicos, como muy informalmente. Eh, así que convencí a mi papá y me fui a probar a Colina y, y bueno y quedé en el club y, y ese fue mi primer club ese fue mi primer club era un club de colina que, que duró un año que se llamaba esportivo milano y se llamaba así porque había una empresa que había puesto bueno viste estilo así como daniela chávez eh, había puesto las lucas como para pa siempre hay un, un mecenas en todo y bueno, había puesto las lucas ahí como para la implementación y un poco de, de para pa el entrenador de esa época, qué sé yo. Así que ese fue, mi, ese fue mi primer club, mi primera experiencia en el fútbol femenino. Así partió, así partió todo. Y después, bueno, después hay más historia con eso. Ese club duró solo un año eh, fue fantástico. Yo lo pasé increíble, tenía compañeras pero geniales, buenas para la pelota, súper. Pero éramos un club chico, un club nuevo, y así como que el mundo inalcanzable en esa época eran Everton, la Unión Española, la Universidad de Chile, Palestino. Esos eran los grandes clubes de, de los 90, pues de finales de los 90. Así que estuve un año en ese club, y como ese club no, no siguió, no renovó, quedamos todas con nuestros pases libres, eh, y ahí me reclutó Palestino, y ahí hice toda mi carrera. En verdad, o casi toda mi carrera. Estuve 10 años en Palestina, jugando. Ale, ¿y, ¿y por qué tuviste una travesía, digamos, por algunos países? Tuviste en Francia, luego Cuba, después volviste a Chile. Es que yo nací afuera porque mis padres fueron exiliados. Mi papá fue exiliado y yo nací afuera y me quedé después afuera. Me, me crió mi abuelo un rato y después también mi padre cuando pudo volver. Por eso tuve que viajar por hartos países, me tocaron harta, conocí hartos lugares con la beca Presidente de la República de esa época. ¿En ese tiempo no se veía fútbol femenino en los colegios? ¿Aún? No, no, no masificado, éramos como, como te decía, ¿no? Como súper puntual la, las niñas que jugábamos fútbol. De hecho, cuando llegué a Chile el año 91... En mi colegio éramos como cuatro, cinco, seis niñas que, que jugaban y eso me llamó mucho la atención. Porque yo no tenía, nunca tuve noción de que hubieran otras mujeres jugando fútbol. Siempre me sentí como, como muy sola en ese lugar. Y en Francia en esa época, por lo menos en la ciudad donde yo vivía, que era una ciudad chiquitita, eh, no estaba desarrollado todavía tampoco. No, no estaba desarrollado a finales de los 80 uh -huh. tenemos posteo disculpa sí, Dani, tenemos posteo en estos momentos en las redes sociales de, de tu zona X y también de ataque directo tenemos posteo acá de Francisco Galleguillo que siempre postea en nuestro programa, dice grande Alexandra Venado, ex jugadora de Provincial Osorno, ex Santiago Oriente y capitana de la selección adulta femenina en la Copa América 2010 donde Chile fue tercero detrás de Brasil y Colombia si la Conmebol tuviera las reglas de hoy, con ese tercer lugar, hubiésemos jugado el primer Mundial adulto el 2011. Tremenda jugadora. Te agradecemos, Francisco, por la información. Obviamente, ahí en el transcurso del programa ya vamos a saber más detalles de la carrera de, de Alexandra. Y acá te escribe una ex compañera de Palestino, Susana Cerda. Dice: Saludos, Sale, eh, compañera del. Tino, Tino, y tenemos otro posteo acá, que nos acaba de llegar recientemente, está calentito, de Bernardita Peralta Rus. ¿Te acuerdas, Ale, cuando jugamos con Everton, dice acá, cuando jugamos con Everton en Viña de preliminar de Colo-Colo y ganamos el partido 2-1? Nadie lo podía creer, fuimos la sorpresa de la fecha. Y en estos momentos también otro posteo que nos llega con corazoncito incluido de Javiera Kurt Arrau, que nos está escribiendo en estos momentos. Sí, qué buena onda. Bueno, abrazo a todos, a Francisco, que siempre ahí nos seguimos en las redes sociales. Que Siempre está fijo con las estadísticas, así que bacán. Y a la SU, sí extraordinaria eh, lateral izquierda ahí de sur, una zurda mágica en, en palestino pasamos demasiados años juntas vivimos muchas experiencias eh, y con la Bernie sí pues con la Bernie jugamos jugamos en Colina y hicimos la la sorpresa esa vez cuando, cuando jugamos de preliminar en el South Salit como que no sí. lo podíamos creer <risa> Ale, mucha, y mucha a... historia Sí, podrías contarnos un poquito más de esa anécdota de ese partido que, que jugaron, que te acaban de comentar y por qué fue tan especial. Porque Everton era, era el equipo era el equipo extraordinario, era como no sé como el Santiago Santiago Morning de ahora o el Colo Colo de ahora en esa época tenía todas las figuras, estaba jugaba Cruz, jugaba todo el mundo en ese equipo y era, y era fantástico, era un, un gran equipo y y bueno, y nosotros éramos un club súper chico, entonces además estaba todo programado, el preliminar estaba como cuando tú, tú preparas todo, ¿no? Para una fiesta, para golear y para que tu público te, te adore, te ame. Y, y nada, pues y así es el fútbol nomás. Pues, hay que jugar 90 minutos y, y las cosas en la cancha son lo que salen nomás. Así que nada, fue súper bonito. Hay muchas anécdotas yo... Yo tengo mala memoria en general, así que bacán que escriban cosas para poder acordarme, porque si no, puede que no me acuerde de todo, pero, pero sí, sí. en verdad el fútbol te da muchas cosas, como esos momentos extraordinarios, esas alegrías, como, como de que uno piensa que que bueno, que está todo preparado para el otro equipo, para el local y, y nada, nos fue bien esa vez, así que súper. Tú decías que estuviste sí. 10 años en Palestino, ¿verdad? Sí. ¿Qué entrenador te marcó en tu carrera en el cuadro árabe? Bueno, pasaron harto, pasaron harto de entrenadores en esa época, por lo menos tuve como dos o tres. Y, y bueno, y con quien terminé ahí en Palestino, y, y fue entrenador mío muchos años, fue el Claudio Quintiliani, que es un gran entrenador y está vigente hoy día, él, él es del mundo del fútbol amateur y del fútbol femenino en general. Eh, y con Claudio, claro, marcó, marcó una diferencia en cuanto um, al estilo de juego, en cuanto a la preparación física, eh, en cuanto al posicionamiento táctico, yo creo que él... él transformó un poco como como este palestino que venía como de tantos años no como con las mismas características y que y que al final era un poco como ya nos conocíamos de memoria era como pararnos en la cancha y dar lo mejor de nosotras eh, y él imprimió un estilo propio un estilo bien que es bien de él que es mucha garra que es mucha fuerza eh, y nada, voy, y la única vez que, que yo logré salir campeona eh, eh, en el campeonato oficial de esa época fue con Palestino y fue con él, así que tengo puros buenos recuerdos de eso. Súper lindos recuerdos. Eh, Ale, pero después de, esto, de este tiempo que estuviste jugando en Francia, eh, después acá en Palestino, también como mencionaba... Francisco Galleguillo, pasa, eh, pasaste por Provincia de Los Hornos, pero eso, si no me equivoco, fue, fue después. Quiero hacer como una línea, un, una cronología para sí. llegar a, al llamado a la selección chilena. Ah, es que a nivel de clubes fue después, pero el llamado a la selección sucedió... sucedió en mi tránsito desde, desde el Club de Colina hacia Palestino en el año 94. a principios del año 94, eh, me llamaron a la selección eh, y tenía bueno, era, era chica todavía y tenía 17 años y en esa época no existían las divisiones menores de las selecciones así que todo, todo el que toda la que era llamada a la selección tenía que llegar a la selección adulta así que esa fue mi primera mi primera incursión en la selección eh, y ese año nos participamos en, el, en un torneo amistoso que hubo en la India el sí. doctor no me preguntes cómo se pronuncia jala ya a la tita o algo así <risa> eh, por, ahí <risa> lo tengo, por ahí lo tengo pero claro algo así no no Sí, eh, sí fue una invitación que, que hizo la fifa a, a diferentes eh, federaciones hay mucho de política y de por medio en estos torneos sí, como sí. como amateur eh, en, ese, en ese instante eh, Chile tenía, era parte de, de, una, de la comisión, eh, no sé si de fútbol femenino específica en ese momento que se estaba creando de alguna de las comisiones, y bueno, eh, llegó esta invitación que, que Chile aceptó, ustedes tienen que acordarse que en esa época del fútbol, todavía el fútbol femenino estaba en la UNF, entonces las cosas, las cosas eran distintas, ¿no? como los recursos eran distintos, la infraestructura era distinta, eh, la estructura era distinta, eh, pero afortunadamente logramos viajar, fue un torneo donde participaron eh, ocho equipos y si no me equivoco Chile quedó cuarto, yo no soy mala con la, con la memoria, ya les dije, pero, pero nos fue bastante bien, nos fue bastante bien eh, y eso nos sirvió también de impulso como para seguir la preparación para el sudamericano del, del siguiente año que era en Brasil, en Nueva el 95. Uh -huh. Ese fue Eso, mi primer llamado a la selección. El torneo de la India fue en el 94, ¿o no? Y sí, así es. Un poco sí, el, sí. el de T era Sergio Rojas. Sergio Rojas y Carlos Encina, era como una dupla que uh -huh. había en esa época. Hay un dato anecdótico de, de ese torneo, que en el fondo fue organizado por la primera ministra, que también tiene un nombre bastante raro, con, <ríe> voy a dejar de pronunciarlo, ¿no? Hayaram Hayalalita, ya de la India y en el fondo esto tenía un, tenía un sentido de lucha en el fondo contra la privación y el prejuicio de las mujeres en este deporte claro Así. claro son, son esas cosas que yo te digo que que tienen mucho que ver como con lo político y como el impulso como que la fifa estaba dándole ya en ese entonces como a todo el desarrollo del fútbol femenino a nivel global Perfecto. Sigue los saludos en estos momentos en las redes sociales. Nos escribe nuevamente Susana Cerda Dice que campeonas del primer nacional femenino en Lautaro de Muco. Señala respecto a lo que tú comentabas de Don Claudio Quintiliani, que fueron campeonas del nacional. Acá escribe nuevamente Javiera Kurt Arrau Oye y ahí de la UC que ahí vamos a hablar algo al respecto. También nos escribe Camila Vargas que nos manda saludos a nosotros tres y abrazos de gol. Y Acá nos hace una pregunta, Javiera, dice que cuente cuál era su pega en el plantel en la India. ¿Mi pega en el plantel en la India? Sí. Sí. Eso es lo que nos pregunta era, la auditoria. Era banca. <ríe> <ríe> Eso era mi pega en la India. <ríe> era chica, era chica. Estaba recién llegada a la selección y... Y me comí una banca impresionante en la India que... Eh, pero me sirvió mucho, me sirvió mucho. Porque yo estaba como acostumbrada ya en mi club en, en Colina. Y el, el primer semestre en Palestino como... Eh, bueno, a ser titular, fija, a liderar ciertos procesos. Me pasaba también, no sé, pues en, en mi colegio. Entonces, como que ahí conocí como como el fondo, ¿no? Como de jugar fútbol a un nivel como un poco más competitivo, eh, etcétera, etcétera, y, y estuvo bien, debo haber jugado un par de partidos, 20 minutos cada partido, eh, pero me ayudó mucho, me ayudó mucho para decir y para prometerme eh, que la próxima vez que yo jugara a nivel internacional con, con la selección tenía que nada, pues que, que ser titular, que ser capitana y y nada, pues fui trabajando para eso. Pues. Súper. ¿Y eras la más joven del desplanteo en ese entonces? ¿no? ¿Cuántos años tenías? Si era la más joven. Había, había, yo tenía 18 años y dos, dos meses más o menos cuando estuve. De hecho, eh, recuerdo, esa anécdota sí la recuerdo porque ya había cumplido justo 18 y, y le dije a mi papá que que me iba a ir con la selección a la India y me dijo, bueno, ya nada que hacer, no <risa> Hubiera sido un par de meses antes, claro, hubiera tenido necesidad de autorización de él y todo. Eh, había otra compañera que se llamaba Lorena, no me puedo acordar el apellido, que debe haber sido más chica que yo incluso, yo creo que ella era menor de edad, que todavía ella no cumplía los 18 años, pero éramos las dos más chicas de ese plantel, sin duda. Buenísimo. Oye, mira, acá tengo otro bosteo, está muy activa en las redes sociales, Me, lo tengo que compartir. bernardita Peralta Ruiz dice, tengo la foto original del club esportivo milano, donde tú debutas en el fútbol femenino, eh, por allá por el año 1993-94, como señalabas. Dice, le saco las telas de araña y te la va a enviar algún día. Una no joyaza esa, esa foto que nos comenta acá la auditora. Oye, y lo que te quería consultar retomando el tema de la, de la selección, y ahí estamos viendo imágenes de, de ese periodo, ¿cómo fue también el, los entrenamientos, el trabajo con tus compañeras y las enseñanzas que tuviste de los entrenadores? Porque tengo entendido que en los 90 pasaron varios entrenadores y entrenadoras para la categoría adulta que si bien se estaba formando, igual trataron de realizar un trabajo más que aceptable, como tú comentabas, en la India, también cuando fue el sud sudamericano en Brasil, y luego cuando ya fue el sudamericano de Mar del Plata, 1998, que precisamente con Daniel entrevistamos a otra jugadora que estuvo ahí, la peruana Vivian Aires. Sí, bueno, ahí pasamos el año, el, el año 95, que fue segundo sudamericano que se hizo eh, histórico y participamos cinco selecciones eh, y ahí Chile quedó tercero tercero o cuarto no me acuerdo ustedes son buenos para la estadística yo en verdad no me acuerdo tanto pero creo que también quedamos tercera eh, no, en, pero en, ahí, en el 98 en el no, 98, 95 ah, en el 95, 95 sí en, en el, el 98 nos fue súper mal en el 98 nos fue horrible eh, eh, el 98 habíamos llegado como, con una buena preparación nos habíamos acuérdense que en esa época como no existían divisiones eh, inferiores y además no había ningún campeonato no existían estos partidos fechas FIFA, para el fútbol femenino nada de eso existía, entonces entre el 95 y el 98 la selección no funcionaba ¿ya? y si funcionaba era muy puntual, era eh, un par de, de, qué sé yo, de, de etapas de entrenamiento pero, pero curiosamente para el 98 sí sí tuvimos como una, para la época una presentación o sea una preparación aceptable jugamos un par de partidos amistosos con Argentina acá en Chile eh, hicimos algunos torneos también internos con los equipos más fuertes eh, eh, y lo que nos pasó en el proceso del 98 que, que partimos con un entrenador no, no me recuerdo el nombre yo perdónenme yo soy pésima por estas cosas pero pero sé que partimos con un entrenador y, y recuerdo que una semana antes de, de viajar al sudamericano eh, parece que tuvo diferencias con las directivas eh, en cuanto a, a lo que a él le habían dicho, que las condiciones de, de cómo nosotros íbamos a viajar. Y viajamos a Sudamericanos con el, entrena, el segundo entrenador, como la dupla que hacía con él. Y eso fue... igual fue complejo para el grupo porque... porque en el fondo ya veníamos con un planteamiento, con una dinámica, con una forma de juego. Y, y cuando la persona que está al frente la cambian una semana antes de, de viajar a, a una cita tan importante, que en ese momento era la cita más importante para nosotras eh, fue súper complejo así que, que viajamos eh, el 98 eh, y nos fue súper mal eh, partimos como teníamos teníamos un muy buen equipo en esa época teníamos una mezcla como como de esta camada de mi generación yo tenía 22 años en esa en ese sudamericano entonces teníamos como una camada entre los 22 y 25 años de, de varias jugadoras que venían empujando súper fuerte y teníamos también eh, ya la, la generación de la Hada, que sé yo, de la Vero Aguayo, de la jim Alburquén, eh, de la Vero, que, que ya estaban como, como en el final de su carrera, pero con toda la experiencia acumulada ya, entonces teníamos un súper buen equipo y partimos ganándole 5-0 a Venezuela eh, y bueno, y por esas cosas internas de que efectivamente teníamos, en ese momento no teníamos muchos líderes como, como entrenadores que nos pudieran guiar, eh, entramos a nuestro segundo partido que era clave contra Perú y lo perdimos 1-0. Lo perdimos 1-0, el otro día estuve en otro programa ahí con las pioneras de, de, también de fútbol, conversando de esto y estaba, bueno, estaba Olienca también de Perú, que es un gran referente... Eh, capitana de la selección peruana de esa época y nos acordábamos de ese partido porque al final Perú lo ganó no sé en una jugada de un balón detenido de esas cosas que es como, bueno, al, al que le sale le sale eh, y, y nada, y no nos pudimos recuperar nunca esa, de esa derrota después perdimos 5-1 con, con Colombia y después perdimos 7-0 con Brasil, pero fuimos el equipo al que Brasil menos lo goleó, por lo menos nos quedamos con esa dignidad pero, pero sí, sí fue, fue doloroso, fue doloroso, yo lo recuerdo particularmente doloroso, yo era la capitana de esa selección en ese momento y, y lo recuerdo como, como un momento bien doloroso porque yo también estaba como en ascenso en, en, en la parte como de mi carrera, como con ese ímpetu cuando uno es joven que todo lo puede, que todo lo quiere, que todo lo empuja y todo lo corre, así que nada, fue duro. Y, y era duro también para nosotras, porque sabíamos que después pasaban cuatro años más sin que sin quisiéramos nada. Entonces, eran momentos como muy especiales. Sí. Ale, yo, así, a modo personal, creo que, que tu experiencia en el, en el fútbol es tremendamente destacable, porque además estuviste presente en la mayoría de los periodos de las elecciones, o sea... Eh, desde, desde el torneo de la India Que fue uno de los primeros Si, no, si mal no me equivoco eh, Antes hubo una selección en el 91 Pero estuviste tú en, en la siguiente Luego estos es sudamericanos el 98 por ejemplo Y luego tú tienes una segunda etapa Como un reencuentro con, con la selección Porque hay, hay, hay un, un pequeño, una pequeña pausa Y entonces cuando continúas en, en la selección también te topas con jugadoras más actuales, o sea, estuviste con jugadoras las, las pioneras del fútbol femenino y luego eh, te topaste con, con jugadoras que están con, son más recientes y que incluso siguen en la selección, como la Carla Guerrero, Geraldine Leighton, eh, Yanara Edo, y también, bueno, Jenny Díaz, que nos debe estar escuchando y le aprovecho a mandar un saludo, sí. pero ella también, con ella también tuviste la, la oportunidad de jugar. Entonces, sí. quisiera un poquito larga la introducción que hice, pero quisiera que nos comentaras cómo, cómo sentiste estos dos procesos que fueron tan distintos, uno como muy precursor del fútbol femenino y el otro que ya es más reciente. Sí, yo siempre, siempre digo, ¿no? Como, como, como que siempre me he sentido el jamón del sándwich en el fútbol femenino, como que, que pertenecí tangencialmente como a estas pioneras ¿no? del año 91 y como todo este lote que venía... Eh, y que efectivamente armaron esas primeras selecciones, jugaron el 94, ¿no? Como que ya con experiencia, el campeonato de Uberlandia, y esa culminación en el año 98. Y yo recién estaba ahí como entremedio, era muy chica, no tenía tanta experiencia como ella. Eh, y bueno, sí, pues, el, el, el intermedio que me pasó es que yo me lesioné, me, me corté los ligamentos cruzados anterior de la rodilla, entonces, en un proceso de selección, cuando íbamos a ir, cuando era el entrenador de la selección, el Claudio, eh, íbamos a jugar el sudamericano del 2003, que se iba a jugar en tres sedes, en Argentina, Ecuador y, y Perú. Eh, y en ese proceso yo me corté el ligamento, así que, bueno, ahí, ahí tuve que parar, no participé en ese. Eh, y tampoco participé en el siguiente, porque me dediqué como... Eh, bueno, a mi profesión, a ser profesora, a cuidarme un poco, a entender de que, de que al final también en esa época eh, ahí no existían, no corrían los seguros, que ahí no corrían nada. Así que todo fue costeado desde mi bolsillo, toda mi recuperación, no solo física, sino psicológica también, lo que implica ¿no? como una lesión de esas características. Eh, y nada, y tuve sí, la fortuna como, como de reencontrarme con el último proceso eh, que, en el que participé yo, que fue cuando, cuando Marta Tejeor llega a Chile, con el mundial 2000, del 2008, el sub-20 que se hace acá, y, y la extensión de, de su proyecto desde la NFP hacia una, una selección adulta con miras al sudamericano en el 2011. Eh, y tuve, y tuve esa fortuna, ¿verdad? Yo en esa época eh, jugaba como en las ligas, jugaba con mis amigas, estaba como dedicada al fútbol, pero de manera recreativa y en verdad estaba como mucho más metida en parte, en los temas de gestión, en los temas de desarrollo, en los temas de, de administración del fútbol femenino. Eh, y Marta estaba como, bueno, venía con, con toda esta cama de jugadoras extraordinarias de, de la sub-20, pero que eran chicas todas, ¿no? Como 19, 18 años, algún incluso, eran bien chicas. Eh, eh, y ella sentía que tenía que, que generar un equilibrio y hacer un mix. Entonces, ella hizo un llamado como como a otras jugadoras del medio que tuvieran mayor experiencia, ¿no? y yo tuve una conversación con ella, ella me contó su proyecto, a mí me pareció interesante, yo en esa época ya eh, estaba como en la etapa final de la carrera, que, que uno pudiese como nombrar de la carrera una futbolista, Ya tenía eh, pasado 30 años, eh, me pareció interesante así que dije, ok, voy a probar voy a ver de qué se trata eh, eh, nunca en mi época de seleccionada nacional había ni siquiera pisado la cancha de equilín, así que para mí fue un mundo nuevo, se abrieron un montón de, de puertas que en mi época estuvieron todas vetadas no existían para el fútbol femenino así que fue bien bonito y bueno, y ahí hay miles de anécdotas también yo también cuento estas cosas yo me río ahora, ¿no? Yo, yo llegué al, al primer entrenamiento de, de esa selección eh, y, qué sé yo, nos hicieron algunos ejercicios y, y después, bueno, el, el típico fútbol reducido, qué sé yo, y terminó, terminó la sesión de entrenamiento y yo me dije, yo volví a mi casa y dije, voy a durar una semana. O sea, no había posibilidad. Eran todas unas máquinas, estaban así, pero un punto 10 físicamente, imagínate, venían de un mundial. O sea, extraordinarias todas. Y, y, y nada, pues yo creo que eso también tiene que ver con las características de uno, paso a paso, pasé por un montón de procesos kinésicos y, y, y, y de arduo trabajo físico, arduo trabajo físico en la selección. De hecho, el primer mes... Eh, me hicieron una evaluación médica y el primer mes no pude tocar la cancha. Me metieron a un gimnasio a fortalecer musculatura, a bajar de peso. Entonces fue bien bonito porque me encontré con un proceso que era eh, muy profesional, muy profesional, algo al que yo jamás había vivido con la selección nacional ni con ningún club. Eh, nada se había acercado a eso en las dependencias de Quilín en el lugar donde corresponde donde tienen que estar todas las elecciones nacionales así que nada solo una agradecida de todo ese, ese último proceso de poder haberlo vivido y, y de sentir de que, de que se cumplió una parte que yo añoraba siempre aquí quiero hacer una ana analogía al respecto sí, porque eh, a propósito a que, de eso lo que tú comentas, disculpa tranquilo en un programa dale, dale. anterior lo comentamos con Gonzalo ¿ya? ¿sí? Dale nomás, no hay problema ah, sigo ya eh, y llegamos a la conclusión de que Marta fue importante porque era la primera entrenadora extranjera que, que dirigía a la selección chilena y además la primera mujer y quisiéramos saber obviamente porque tú fuiste dirigida por ella ¿Qué opinión tiene de su trabajo? Eh, mira, yo eh, soy amiga de Marta, entonces no sé si puedo ser tan objetiva, ¿no? Como con el tiempo terminamos siendo amiga, eh, más o menos somos de la misma generación, y ella quizá un, un, unos años más que yo, pero, pero si tuviera que hablar con su de su trabajo, creo que... Eh, yo soy como súper Marta fans yo sé que hay mucha gente que, que a lo mejor no le gustó el trabajo de Marta o, o le encontraba, bueno, debilidades o qué sé yo pero yo creo que en los años que Marta estuvo en Chile, ella transformó el fútbol femenino chileno y, y cuando uno hace una analogía justamente eh, un poco y piensa en lo que Bielsa significó para el fútbol chileno y cómo cambió la mentalidad de toda una generación, de ahí para adelante, eh, me parece que en cierta medida Marta vino a hacer eso también en el fútbol femenino. Eh, porque porque una, creo que, que una de las, de las fortalezas que tuvo fue efectivamente cambiarle la mentalidad a las jugadoras. Dejar de ser jugadoras de fútbol amateur, dejar de ser jugadoras que... que sentían el fútbol como, como una pasión como un deseo como como esta representación infinita de la camiseta de chile como como a cualquier costo pero pero es como con poca guía no con poca profesionalización eh, y Marta creo que, que cambió eso, eso cambió esa mentalidad entregó entregó elementos al fútbol femenino chileno de, de de que daba lo mismo donde tú estabas, tú eras profesional y tú tenías que comportarte como tal y tú tenías que entrenar como tal y tú tenías que trabajar como tal. Eh, y todas las dificultades que uno pudiese tener tenía que, que de alguna manera como opacarlas porque, porque trabajábamos como profesionales, nos dedicábamos 100% al fútbol, fue, fue un proceso durísimo. Yo, y, y, y creo que también lo pudo hacer justamente porque tuvo tuvo esa posibilidad, ¿no? como no sé si hoy día se, eh, se podría volver a hacer un proceso de esas características, nosotros estuvimos entrenando un año y medio, 24-7, realmente 24-7, y, y cuando, cuando lo digo, lo digo en serio, o sea, como que no había un día que nosotros no tuviéramos una pauta de entrenamiento, creo que los únicos días que no tuvimos fue la semana siguiente al, al terremoto, el único. Y estaban todas las jugadoras, bueno, ¿y, ¿y qué hacemos? ¿Y, cómo, ¿Y cuándo volvemos? Y fue Marta el que nos dijo, ya no, bueno, paren un poco porque hubo un terremoto, ¿no? Como, no se olviden de eso. Eh, y creo que creo que esa fue, fue su gran virtud. Creo que fue su gran virtud y creo que, que bueno, lo, lo, lo comentaba una, una de las personas ahí que nos, que nos está mandando salud y los comentarios... Que efectivamente creo que tuvimos mala suerte en ese Sudamericano. Más que mala suerte, tuvimos. Nos, nos faltó. Bueno, nos faltó el cachito final en un par de jugadas, que esas sí las recuerdo y las tengo grabadas en la mente. <ríe> esas sí me <ríe> han eh, Porque con ese equipo podríamos haber ido al Mundial perfectamente. Perfectamente. Efectivamente, un dato que nos daba Francisco galliguillos Yo lo que quería sí. comentar era que. Al parecer, esta relación que tú tenías con Marta Tejedor es bastante similar a lo que vivió en su etapa final Marcelo Salas con Marcelo Bielsa. Él quería implementar a alguien de experiencia para esta camada de futbolistas jóvenes que es conocida como la generación dorada dentro del fútbol masculino. Yo diría que aquí pasó exactamente lo mismo contigo. Tuvo esta relación con Marta Tejedor tú ya en tu última parte de tu carrera y mira lo que lograron estas muchachas... En todo este proceso que se ha llevado a cabo. Una Copa América donde salió subcampeona, un Mundial de Fútbol donde tuvieron una destacada participación y una posible participación a Juegos Olímpicos, lo cual habla de un trabajo que a largo plazo dio frutos. Sí, de todas maneras, yo, yo siempre eh, voy a darle esos créditos, de todas maneras, esa formación a Marta, pero, pero también hay que olvidarse que entre medio hubo una época también oscura, ¿no? Como... Cuando Marta sale de la Dirección Técnica Nacional, eh, y ahí también es mérito de la jugadora y de esa generación haberse mantenido, eh, haber entendido, ¿no? Como, por eso yo digo que, que, que creo que, que esa fue la fortaleza y ese fue el legado que quizás Marta dejó en las jugadoras, ¿no? Como más allá de las dificultades, más allá de lo que venga, más allá de que el futuro se viera negro en ese momento... Creo que la mayoría de esas jugadoras, que son extraordinarias todas, se mantuvo pensando de que ellas eran profesionales del fútbol y se comportaron como tal. Si no, no jamás podrían haber vuelto eh, a tener eh, el nivel que tuvieron y las cosas que lograron. Entonces, eh, en ese sentido, bueno, obvio, hay legados ahí de Marta, pero también hay harto, hay harto de la personalidad de, de todas esas ex compañeras mías que hoy día brillan en la selección nacional. Efectivamente, oye nos escriba acá Mira, te tengo una sorpresa Escribe Don Claudio Quintiliani Señalando lo siguiente Alexandra era una jugadora muy potente y obediente En el equipo era el comodín En 1999 teníamos el tercer mejor equipo De la categoría Y logramos una racha de 14 partidos ganados Logramos el campeonato Y fuimos a Lautaro ganando 5-2 La final a Deportes Concepción Y acá Francisco Galleguillo nos dice en ese cuadrangular final, Chile empató a uno con Colombia con gol olímpico de Francisca Lara. Después empató a cero con Argentina y perdió 3 a 1 contra Brasil con gol de cabeza de Janet Salgado. Y otros posteos que también nos llegan a través de la señal de tu zona X, tenemos saludos que te envían parte de tus amigas. Te envía saludos Fabi Ramírez, escribe acá Susana Cerda. También te manda saludos Natalia Bravo y. Javiera Kurt Arraud dice, el torneo de la India fue el primer viaje fuera del continente de la selección femenina de nuestro país. Ahí ya estábamos retrocediendo un poco en el tiempo, pero ya retomando la, la, la realidad que estábamos hablando, ya la época Marta Tejedor, ahí ya tú te retiras, ahí te habías vivido el tema de tu lesión, pero tú también realizaste otras cosas internas, participaste en, en ligas y también formaste un colectivo que se llamaba La Red. Cuéntanos un poco más de ese colectivo que aportó para el fútbol femenino nacional. Sí, bueno, entre medio de, de toda esta actividad de los estudios que, que yo tenía de pedagogía en educación física en esa época, de la selección del club, eh, también apareció la inquietud de cómo, de cómo desarrollar el fútbol femenino a nivel integral, no solamente siendo jugadora y aportando en la cancha, sino como qué pasaba con las estructuras, qué pasaba con la gestión, porque nosotros también lo vivíamos día a día, ¿no? Como, como jugadoras íbamos, eh, en esa época con la ANFA jugábamos en canchas de tierra, en canchas de piedras, literalmente, no existían los camarines, a veces había que cambiarse, no sé, adentro de los autos, o lo que sea, o como llegáramos, eh, entonces habían demasiadas dificultades para la realización de nuestra actividad, nosotras en esa época, bueno, empezaba en la anfa eh, había que pagar para jugar porque todas las toda la, la semanas había que entregar una planilla, una cierta cantidad de, de dinero como, como para solventar la actividad. Entonces, bueno, se empezó, bueno, nos empezamos a dar cuenta, varias eh, de las que formábamos parte de algunos clubes, eh, más algunas compañeras mías de la universidad, con las que yo también había compartido en el fútbol universitario, en las pichangas, de que teníamos que hacer algo como para ir cambiando la actividad. Además, como veíamos que, que no había lugares de formación para las niñas más jóvenes, para, la, para las niñas más chicas... Así que de poquitita empezamos a cranear algunas cosas. Lo primero que se nos ocurrió fue empezar a difundir cosas de fútbol femenino. Y ahí yo les contaba antes que, bueno, lo primero que hicimos fue una revista tipo fanzine que se llamaba La Rabona, que, que por ahí en los archivos de alguien debe existir aún. Y la hacíamos a mano, teníamos una compañera buena para pintar y ella hacía la portada. Hicimos un par de, de ediciones así a, a pulso. Y ahí hacíamos un editorial y criticábamos y comentábamos y le hacíamos entrevista a alguna jugadora, dábamos noticias del fútbol internacional, de lo que estaba sucediendo afuera. Eh, en esa época ya nosotras, bueno, eh, veíamos a Estados Unidos como, como, el, como el modelo, ¿no? Como, como esta explosión que, que había en Estados Unidos, que todas las mujeres jugaban fútbol, soccer, estaban las academias full. Y, y lo que queríamos era intentar como, como mover las cosas acá en Chile desde todos los puntos de vista, como para que eso pudiera suceder. Y Así doble mérito, es, porque no había información, no teníamos las redes sociales, todo nada, a pulso lo hicieron. Teníamos, exacto, teníamos un nivel de información muy básico, entonces, bueno, nada, pues ahí empezamos a hacer esa revista, y después decidimos como como dar un salto, que yo creo que fue uno de los pasos más importantes, que, que creamos un club con personalidad jurídica, que era solo de fútbol femenino, que se llamaba Red Fútbol Femenino. Eh, y con el club empezamos eh, a, a buscar proyectos, a buscar fondos, a generar actividades, foros, discusiones. Eh, y ahí, bueno, ahí, ahí, ahí pasó, algo, pasó algo bien bonito que postulamos a, un, a una beca que tenía la FIFA, que se llamaba beca Joa Belanche, que era una beca de investigación, eh, y nos ganamos esa beca. Entonces hicimos un estudio que se llamaba um, análisis de los factores que inciden en la participación de, de la mujer en el fútbol, y como Chile con un parámetro como para Sudamérica. Entonces, fue pues súper, súper entretenido porque, bueno, nos llegaron esos recursos, hicimos ese estudio, viajamos a unos seminarios de fútbol femenino a España, tra nos, tra nos trajimos de vuelta toda esa experiencia. Eh, y ahí también eh, armamos un seminario acá de fútbol femenino, el año 2001-2002, eh, y ahí a través de, de Harold May Nichols, que en ese momento él estaba en la Católica y, y tenía ya, ya tenía contactos con la FIFA o ya era funcionario de la FIFA, él nos consiguió eh, que viniera Tatiana, Tatiana Jaéni para acá, para Chile. Ella nunca había venido a Sudamérica era la encargada en esa época y fue durante muchos años, durante varias décadas, la, la encargada como del fútbol femenino a nivel de la FIFA eh, y la convención no sé cómo la convención, ¿verdad? Y, y bueno ella vino a Chile y vio todo el trabajo que estábamos haciendo y eso fue un, un punto de inflexión súper importante porque, porque nos mantuvo siempre conectados con la FIFA en forma directa, a través de ella entonces son nos permitía tener acceso a los planes de formación, tener acceso a la información que la FIFA entregaba, cómo iban desarrollando el fútbol femenino en Europa, en Estados Unidos, cuánta impronta le estaban poniendo al fútbol femenino, cuánto estaban apostando eh, eh, a que se desarrollara. Y, y nada, y bueno, y con la red hicimos miles de cosas, eh, se transformó en un club, se transformó en una división adulta, en una división juvenil. Eh, impulsamos mucho las categorías juveniles e infantiles, impulsamos mucho el, de, el, el fútbol universitario, peleamos y generamos que, se, que, se, que hubieran las primeras becas deportivas por fútbol femenino en las universidades, que, la, que las muchachas pudieran, que, la, que las chiquillas pudieran entrar por cupo deportivo y que el fútbol femenino fuera aceptado como uno de esos deportes. No sé, son tantas cosas que ya no me acuerdo. Hicimos miles de campeonatos escolares. Estoy hablando, no sé, de mil niñas jugando entre nueve años y dieciséis años en, en diferentes canchas, futbolito. Fue una época muy, muy bonita, muy bonita en ese sentido. Y, y nada, pues, eso nos ayudó un montón. Después del 2003... Eh, la FIFA me invitó eh, al Mundial en Estados Unidos, al congreso que se hace en todos los mundiales, se hacen conferencias en esa época, se hacían congresos como de desarrollo. Eh, y me acuerdo que me invitó a, a exponer, armaron tres grupos, que era como el grupo de los super desarrollados, que eran como cinco países: <ríe> Estados Unidos, Alemania y no sé, tres más: Suecia y, y Noruega, los países del norte. ¿eh? Después había un lote grande que estaba como en vías de desarrollo, donde estaban la mayoría de las asociaciones, en las cuales estaba Chile. Y después había un grupo que estaba como, como en pañales. no Y a mí me invitaron a, a que yo expusiera la experiencia de nosotras a ese tercer grupo, como una forma de motivar. Bueno, ahí la mayoría de los, de los países eran de Centroamérica y de África, los que estaban en ese momento más rezagados. Eh, y así, pues ahí sí sumamos miles de experiencias con la red de fútbol femenino, hicimos muchas cosas pues, fue una etapa muy bonita fue una etapa muy bonita el desarrollo del fútbol femenino en Chile Tremendo impulso que, que por la parte de ustedes también le dieron al fútbol femenino, no es menor o sea, fue más que un granito de arena me, me queda súper claro eso pero además eh, estabas comentando que tus primeros acercamientos a la FIFA y, y luego también viene una etapa importante que es cuando te conviertes en comisionada del de fútbol femenino en representación de esta máxima organización mundial y cuéntanos un poquito de esa experiencia y, y obviamente de qué se trataba, en qué consistía ese cargo Sí, bueno eso apareció bien sorpresivamente eh, como todas las cosas que el fútbol mataba en verdad <risa> que cuando terminamos la participación en el Sudamericano de, de Ecuador, eh, en noviembre de, de ese año, del año 2010, eh, yo, bueno, ya decidí retirarme oficialmente. Me tenía 34 años y ya, ya había vivido todo el proceso. Y, y, y de hecho, claro, si hubiéramos clasificado el Mundial, quizá hubiera empujado un poco más. Y, y, y bueno, ahí también... Eh, hubiera esperado una nominación o no, digamos, porque ya yo en verdad estaba en la, en la última etapa de mi carrera. Eh, y nada, y eran las vacaciones del 2011, yo estaba en mi casa, qué sé yo, verano, tranquila, y de repente llegó una carta a mi casa certificada, y era una carta de la FIFA que decía que, que me habían nombrado eh, como miembro de la Comisión de Fútbol Femenino Así se llamaba la comisión, se llamaba Comisión de Fútbol Femenino de la FIFA y Copa Mundial Femenina de la FIFA. Tenían las dos categorías, ¿no? Como que era una comisión de fútbol femenino que además se hacía cargo de la copa adulta de fútbol femenino. Eh, y fue una sorpresa bien, bien, bien loca, porque... Porque esas designaciones, eh, estatutariamente, y aquí si quieren podemos abrir un flanco de conversación, eh, tienen tres formas de ser. Una es que tu federación te presente a una comisión, a quien sea, ¿no? Como la Federación de Fútbol de Chile dice, mire, yo creo que esta persona es apta para, para ser parte de esta comisión. Eh... Lo otro es que tu confederación lo haga, en este caso sería la Conmebol, y lo otro es que la FIFA te designe, que algunos miembros de la FIFA te designen. Eh, y ustedes comprenderán que evidentemente no fue ni mi federación ni mi confederación la que me escogió, entonces eh, fue bien bonito, porque, bueno, porque además en esa época ya había llegado el señor Javier. Entonces fue bien bonito y fue bien... Eh, fue bien resistido, fue bien resistido. Yo, yo le presenté a la, a la federación lo que, la carta que me había llegado eh, formalmente y les dije que quería tener una reunión con ellos, que estaba dispuesta a colaborar en todo, en llevar el mensaje que ellos quisieran, etcétera etcétera Por supuesto nunca tuve respuesta ni, ni de esa reunión. Y lo que llegó de vuelta fue llamados de la FIFA preguntándome ¿Por la federación estaba como vetando mi nominación? Entonces, bueno, nada, yo creo que ahí también uno cosecha lo que, lo que ha sembrado, ¿no? Y yo creo que en algún momento alguien en la FIFA dijo, ok, si usted quiere mandar a otra persona que sienta que tiene mayor capacidad, mayor historial, mayor... Eh, entrega por el fútbol femenino eh, mándelo y como la, la respuesta no llegó al final, bueno, terminé asumiendo ese, ese cargo eh, y básicamente eh, es un cargo ad honorem, eh, es un cargo de representación eh, y básicamente consistía en que nos juntábamos un par de veces al año en, en reuniones muy, muy formales muy de la FIFA eh, a discutir a discutir temas de fútbol femenino, a discutir temas de desarrollo, a discutir eh, los cupos, eh, los nuevos cupos para los mundiales, a qué confederación se van, ese tipo de cosas discutíamos, discutíamos en esa comisión. Y, y después lo que hacíamos también es que participábamos como, como comisionados de partidos, como veedores, ¿no? Ese es un poco el... el el símil en, el, en la función, eh, en los mundiales. A mí, afortunadamente, me tocó el mundial de Canadá, adulto, y después me tocó el mundial sub-20 de Papúa y Nueva Guinea, eh, eh, siendo comisionada todavía como miembro de la comisión. ¿no? Perfecto, ahí tenemos una carrera vasta por parte de Alexandra Venado, ya sea como futbolista... Ya sea como comisionada de la FIFA, una impulsora de los medios de comunicación para con el fútbol femenino y también un aporte valiosísimo para esta camada de jugadoras que han dado grandes alegrías para nuestro fútbol femenino nacional. Es el momento de dar a conocer a nuestros auspiciadores que hacen posible que el ataque directo salga por la señal de zona X, www.facebook.com/slash Tuzona X. Www y vamos a comenzar, ahí DJ Fakir, si me puede dar una mano con la pantalla, vamos a com comenzar saludando a nuestros amigos de New Leprint. Te comento, querida Alexandra, también Daniela, que New Leprint es una pyme que hace productos relacionados al fútbol, como pueden apreciar en la imagen, tacitas, aquí tengo una que le estoy mostrando en este momento, que pertenece al cuadro, ¿la ven? Ahí sí. Al cuadro mm. de Unión La Calera Femenina, que está bien bonita ahí, obviamente, con el logo de... Ataque directo. Ah, no lo ve. La cámara no lo Ahí sí. Ahí estamos apreciando las imágenes. Y también hacen llaveros, hacen mousepad, también puzzles relacionados al fútbol y al tenis. Para más información pueden visitarlos en arroba nubleprint y también pueden escribir al WhatsApp más 569-66. Eh, 927829 y si ustedes van de parte de Ataque Directo Newble Print les brindará un 20% de descuento en sus productos, así que qué mejor que apoyar a nuestras pymes y que se las estén por supuesto jugando por el fútbol femenino. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, Estilista Turco que lleva más de 15 años de experiencia en cortes de cabello, también en cambios estéticos, como podemos apreciar en las imágenes un trabajo que hacen nuestros amigos ellos son de la zona de Iquique y que ya tras terminar esta pandemia se van a venir ya a la región metropolitana ahí para hacerle un cambio de look y dejar más bella de todavía a nuestras chicas superpoderosas del gol de tu zona X para más información pueden visitar a el Instagram arroba eduardo guión bajo Cuafor, o contactarse a Whatsapp 569-57658109 también queremos saludar a Indumentaria Deportiva Corur, que es una um, microempresa que también se la está jugando por el fútbol femenino, sponsor oficial de Unión La Calera, en lo que es la vestimenta para el primer equipo femenino. Vente confección de Indumentaria Deportiva, equipos, buzos, primera capa, petos, morrales, gorros, para mayor, mayor información, eh, se pueden contactar al Instagram, arroba Deportes Coru, o al WhatsApp, más 569 99279083 Y también queremos saludar a nuestros amigos de Aqua Antú, y tenemos una tremenda noticia con ellos, porque ya el día de mañana, eh, Bastián, que es el encargado de esta pyme que transporta a través de la región metropolitana agua purificada para nuestros... Eh, amantes del fútbol A través de sus redes sociales Ahí pueden encontrar mayor información Nos va a llegar un bidón eléctrico Para tu zona X Así que ya mañana ahí vamos a estar Con esa tremenda sorpresa Lo va a recibir ahí por supuesto Nuestro jefe DJ Fakir Y ahí vamos a estar mostrando mayores detalles al respecto Y si tú quieres tu bidón eléctrico Y quieres probar esta exquisita agua purificada te comento lo siguiente, despacho gratis por todo Santiago, recarga mil pesos, cuatro recargas en adelante 2.500 pesos. Puedes hacer tus pedidos al WhatsApp, más 569 4555 6740 o escribir al Instagram, arrobaacua.antum. Ahí se contactarán con Bastián, Bastián que es un tipazo, un tipo muy simpático, un emprendedor. Y que también se la está apostando por el fútbol femenino apoyando algunos equipos. También como otros equipos de carácter amateur en el rango femenino. Saludamos también a nuestros amigos de pasar Cafetero. Que también nos tienen una grata sorpresa. Que la van a estar mostrando nuestros amigos de Ataque Directo Tercera División. El día de mañana a partir de las 19 horas también por la señal de tu zona X. Ahí nos van a traer esos productos. Un café de grano exquisito también... Una cafetera que desafortunadamente en estos momentos está en los estudios de la radio, así que no podemos disfrutar todavía de ese sabroso café que a muchos les gusta. También tenemos chocolates de cacao que también están en los estudios de Tu Zona X y para aquellos que quieran adornar su pieza, su oficina o algún lugar particular de su casa, también hacen cuadros con granos de café. Para más información visítalos en arrobabazar.cafetero o en www.bazarcafetero.com. También saludamos a dos eh, pymes que tienen tiendan, tiendas online, como es el caso de Planeta 7, donde tú puedes encontrar balones, también herramientas de entrenamiento como mancuernas. Si tú practicas el patinaje, hay unos patines como nos muestra DF para más información, visita su Instagram 7 spa o su página web www.planeta7.cl. Y también a nuestros amigos de Footshop, que ellos son una tienda online que venden camisetas de fútbol, ya sea de equipos europeos, equipos sudamericanos, equipos nacionales, también a nivel de selección, y también las puedes conseguir a un precio muy pero muy razonable. Para más información, el Instagram que aparece en el GC en estos momentos, arroba foodshop.scl, o también en su Facebook, www.facebook.com slash foodshop.scl. Y saludamos también a nuestros amigos de Fútbol Connect, que es una aplicación en donde tú puedes dar a conocer tus características como jugador o como jugadora, para que representantes ya sea de Bolivia, de Colombia, ...de Perú, de Ecuador, de México, de Venezuela y recientemente en Argentina o en Chile... ...puedan ver tus actitudes como futbolista y por qué no ir al extranjero para probar nuevas experiencias. Para más información puedes visitar el Instagram, @footballconnect para tener más detalle al respecto. Y no solamente eso, también te informas de lo que está aconteciendo dentro del fútbol nacional e internacional... Y acá a nuestro país llegó gentileza de nuestro compañero de labores Manuel Sánchez, conductor del programa Mágico y Misterioso. Y finalmente, saludamos a nuestros amigos de China Walk. China Walk, que tienen la mejor comida china, como ahí estamos apreciando en el video que nos muestra DJ Fakir. En particular, damos gracias también a China Walk del Mall Plaza Vespucio donde nos brindan sus productos durante... ...este mes y de forma paulatina... ...si tú quieres pedir un delivery... ...puedes escribir el WhatsApp... ...más 569 4313 ...o puedes escribir el Instagram... ...arroba China Walk La Florida... ...y recuerden que también tienen... ...sucursales en los distintos malls... ...de la región metropolitana... ...y el resto del país... ...esos son los auspiciadores que hacen posible... ...que ataque directo salga en estos momentos... ...por la señal de tu zona X siguen por supuesto llegando saludos a nuestra transmisión, acá nos escribe María Ponce, nos escribe también Claudia Andrea Sáenz Cabañas, que dice lo siguiente sobre Alexandra, Crack, gran formadora de jugadoras, no solo en lo técnico y en lo valórico también, y es aquí donde queríamos detenernos porque ya hablamos de tu carrera como jugadora, ya hablamos de tu carrera como comisionada de la FIFA, cuéntanos, ¿Cómo ha sido tu experiencia como entrenadora y formadora de jugadoras de fútbol femenino, ya sea a nivel amateur y a nivel profesional? Sí, yo más que entrenadora porque, porque alcancé a hacer creo que un semestre en el INAF eh, y, me, y me aburrí porque, porque decían que no podía ocupar los camarines. <risa> Le dejé el paso después harta hartas mujeres que han pasado por ahí, que son súper grandes entrenadoras eh, más que entrenadora yo me considero profesora que es mi profesión de origen digamos y, y, y que me encanta me encanta la pedagogía me encanta enseñar eh, y me encanta aprender también mucho mucho de, de mis alumnas de mis, de mis alumnos en general eh, eh, nada como que tuve diferentes etapas eh, donde ejercí esa profesión a, a distintos niveles, en colegios, eh, en colegios creé ramas de fútbol femenino, en, en los colegios que trabajé, eh, en el club, mi primer trabajo, estaba acordando ahora, ¿no? como una de las fotos que ustedes muestran ahí, eh, por qué aparezco con una, una chaqueta de la UC, no es porque sea de la UC, ¿eh? sí, sí. <risa> sino porque, porque fue mi primer trabajo remunerado. Yo era, yo era estudiante todavía en la universidad y, y la escuelita que quedaba ahí en Santa Rosa, donde estaba la Embajada de Estados Unidos, ah, donde sí una, unas canchas ahí eh, y tenía una sede ahí la Católica y, y les empezaron a llegar niñitas a jugar. Entonces en esa época el director de la escuela era Néstor Isela, eh, y me llamaron para, para que fuera entrenadora de la escuela formativa ¿no? porque, porque había niñitas entonces era importante que también hubiese una, una profesora, una modelo eh, y nada, nada pues esa, esa es la foto entonces eh, como que bueno, pasé por mucha, por mucha esa etapa y en la etapa donde, donde me lesioné, que además de, de, de la parte de gestión y de administración, también me dediqué a a las divisiones del club, de la red de fútbol femenino, a la división adulta, a la división juvenil, a las escuelas de fútbol que también entrenábamos ahí y luego también pasé a a otra, bueno, tuve varias experiencias, tuve una, bueno una de las más importantes con Santiago Oriente que después se convirtió en Provincial Osorno y, y en el fondo a mí como que justo ese ese llamado de Marta a la selección me pilla como siendo la entrenadora de ese equipo, no entonces tuve que que definir ahí, cambiar mi función y, y dejar de ser la entrenadora para pasar a ser parte del club como jugadora de, de Osorno. Eh, y también tuve una etapa muy linda y muy importante, que fui entrenadora de, de la rama de fútbol femenino de la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile, eh, con quienes hoy día son grandes amigas, mis mejores amigas de la vida, terminaron siendo... Esas alumnas que tuve durante tres o cuatro años que estuve con ella. Así que, que me tocó en diferentes instancias: ¿no? universidad, colegio, eh, formación inicial en clubes, eh, primer equipo cuando, cuando era campeonato, eh, cuando se estaba iniciando el campeonato eh, de la NFP, eh, con Santiago Oriente en ese momento. Y es una linda experiencia, a mí siempre me gustó, siempre me gustó enseñar, siempre me gustó dirigir, pero, pero me gustaba mucho más jugar, así que al final me tiró más el llamado a volver a la selección, a intentar eso que, que seguir mi carrera por, por ser entrenadora. Daniela, dale más. Se me había ido un poquito el audio, pero estoy aquí ya. nada no de problema. Eh, estaba súper atenta a la, al relato de, de Ale sobre su, su trayectoria como, como entrenadora. Y me llama mucho la atención también porque, eh, bueno, la Ale también sabe, yo, yo también jugué fútbol. Entonces hay entrenadores que, que nos marcan, tal vez por su, por su forma de, de hacer el trabajo en la cancha, y también por su forma humana. Y, y aquí hay muchos comentarios donde, donde destacan eso de ti, Ale. Que dicen que fuiste una, una gran formadora en lo valórico. Entonces, ¿qué importancia tiene, tiene eso para ti? Eh, y Bueno, en este caso de entrenadora, pero me imagino que eso ya trasciende a todos los ámbitos de tu vida. Sí, o sea... Primero agradecer, como todas las muestras de cariño que, que están llegando ahí a través de lo que ustedes comentan, eh, yo creo que uno trata de actuar en la vida siempre como con las convicciones y con los valores que, que uno tiene y, y uno trata de traspasarlo en, en todas las instancias donde uno se relaciona y se vincula con, con seres humanos, como... Eh, y obviamente el fútbol siendo una actividad tan importante como lo fue en mi vida, eh, no está exenta de eso. Yo, yo siempre he intentado en, en, en los grupos con los que me vinculo, eh, tanto como jugadora, con compañeras, como con, con los entrenadores, con las entrenadoras y, y también como, como profesora cuando me ha tocado a mí liderar ciertos procesos. De, de entregar las posiciones valóricas que uno tiene que uno tiene en la vida y, y, y yo creo que eso también se refleja y se refleja en la cancha como tú juegas como, como dice alguno como como uno vive uno juega y, y nada yo creo que que eso no te puede hacer cambiar que, que más allá de lo ultra competitiva que yo siempre fui y creo que, que los valores y la aceptación de que no sé, de que en una cancha uno puede ganar o perder, o, o de la transmisión de, de ciertas enseñanzas que uno tiene, de solidaridad, de, de respeto, de, de respeto por las diferencias, por las diversidades, como, como que eso lo he intentado transmitir siempre donde he estado y, y he tratado de ser lo más respetuosa posible con, con todas las personas que, están, que han estado al lado obviamente que... Que uno siempre va a tener diferencias y, y, y los caracteres a veces chocan, pero, pero yo soy una persona absolutamente convencida de, de las cosas, me considero una, una persona y una mujer muy consecuente en general en mi vida eh, y por eso les he contado las cosas que les cuento, ¿no? Como, si no se me generan las condiciones y voy a hablar con, con la gerencia del INAF para decirle, oye, somos dos mujeres, tres mujeres, necesitamos un camarín y me dicen, no, no importa porque no, no hay camarín para las mujeres, no, no juego ahí nomás, ¿me entiendes? Y, y, y lo denuncio y lo, y lo critico y, y lo trato de transformar desde otro lugar nomás. Eso es, eso es algo que yo siempre he transmitido y, y nada, y... y y, y espero que, que a donde haya llegado y el granito de arena que uno pueda aportar eh, en las personas con las cuales uno se ha ido vinculando en la vida, eh, ojalá así sea, Pues yo lo traspaso en mi familia, en mis hijos, trato de, de convencerlos a ellos también de, de que la vida hay que vivirla con convicción, con consecuencia y con respeto hacia los demás. Tú hablas de un tema muy importante que es el respeto, que es la tolerancia y también la aceptación. Y, y, y esta pregunta te la hago también con mucho, pero mucho respeto, porque tú tuviste que vivir una experiencia que fue bastante fuerte para tu vida personal, que tuviste que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por, por el tema precisamente de tus hijos. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia y qué lecciones pudiste sacar de todo esto? Porque eso también marca un precedente a nivel social para nuestro país. Sí, yo creo que, bueno, yo creo que eso está cruzado efectivamente por, por mi orientación sexual. Yo soy lesbiana, eh, visible, pública. Eh, no siempre fue así, fue un proceso bien difícil, bien, bien interno. Eh, y que también fue difícil en el mundo del fútbol femenino, ¿no? Como, como la poca aceptación que, que siempre hay de las diferencias y, y, y del no entender de que, de que da lo mismo la orientación sexual que uno tiene. No, eso no determina tu comportamiento, no determina tus valores, no determina tu forma de ver la vida. Entonces, eh, bueno, sí, pues yo fui, yo fui mamá con, con otra mujer. Eh, yo no fui la madre gestante y, y, y por lo tanto eh, no pude acceder a, a los derechos y a los deberes que me competen como madre frente a mis hijos y ellos tampoco entonces, porque la ley en Chile no lo, no lo permite, ¿no? no permite la comaternidad, entonces nada, como siempre y como lo estábamos conversando cuando uno siente que, que sus derechos son vulnerados y que, y que la sociedad y y las normas que, que debiesen protegerte no lo hacen eh, eh, y no protegen a tu familia, pues nada, uno recurre a todas las instancias eh, posibles, en este caso internas eh, eh, jurídicas en Chile, y, y al tener cero respuesta, pues nada, lo mismo que les decía antes, ¿no? aquí no juego y, y me tengo que ir a otro lado y lo tengo que pelear desde otro lado, así que así fue, efectivamente... Eh, el año 2013 yo demandé al Estado de Chile eh, y, y mi causa está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, y está ahí está en, en vista para ser eh, admisible así que estamos esperando y, y mientras tanto, bueno el mundo ha cambiado, ha cambiado un poco eh, no tanto como uno quisiera eh, así que nada, pues, empujando, empujando desde ahí también y y tratando de que de que los derechos sean para todos Ahora, ustedes en ese entonces pre o en el tiempo que, que lleva que llevan con, con este proceso no sé si habrá concluido si, si todavía están dando la pelea en el fondo pero ustedes presentaron varios recursos de protección que, que fueron rechazados Sí, es que la legislación chilena, te, eh, cuando uno tiene, un, oh, oh, para demostrar una vulneración de derecho uno tiene que recurrir a interponer un recurso de protección en una corte. ¿no? Entonces, eh, cuando yo fui a inscribir a mis hijos como, como segunda madre, eh, el registro civil no me lo permitió, y por lo tanto interpusimos este recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual fue rechazado y bueno, ahí hicimos reposición y, y, y también fue rechazada, hicimos un, interpusimos un recurso de queja, fueron como tres o cuatro instancias internas de, de rechazo absoluto, eh, que además en, en, en mi caso en particular, siendo uno de los, de los primeros eh, en ese sentido de interponer un recurso de protección en la corte, eh, la Corte ni siquiera vio el caso, no, no, no lo, lo declaró inadmisible, entonces tampoco vio el fondo del asunto, ¿no? Que sí, después ha pasado con otros casos que ha acogido y, y después ha votado en contra, pero, pero por lo menos ha tenido una lectura, un fallo, un informe. En mi caso no fue así, entonces la denegación, como de derecho, fue como completa, ¿no? Como desde el inicio ni siquiera te escucho, ni siquiera te miro, y es como la continuación de la invisibilización a la cual uno ya está sometida como, como desde el inicio, ¿no? desde que uno se plantea visiblemente desde una, desde una orientación sexual que, que no es como la norma, por decirlo. ¿no? Así claro. que, bueno, el proceso está ahí, está en lo que le he contado, está, sigue en la corte, son los casos que llegan en general a las comisiones interamericanas, son... Son casos de muchos años, han pasado muchos años, han pasado siete años ya, desde que interpusimos la demanda, y estamos esperando que, que se pronuncie la comisión para, de, para ver si lo declara admisible o no el caso. Bueno, ahí había un tema súper importante que mencionaste, que es el respeto, y, y como me, me, me llama profundamente la atención, que en el fondo, como dices tú y, y, y nos cuentas, de que ni siquiera hayan tomado el caso de estudiarlo, leerlo, no sé, por último, prestarle más atención. Entonces, obviamente, yo creo que, que es eh, un golpe doble. Y, y también quería comentarte que, eh, bueno, ya tenemos el caso conocido en Chile de la jueza Tala, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había, o sea, condenó al, al Estado chileno por eso. Y... Y por lo menos ella salió favorecida, así que en el fondo yo creo que hay esperanza. Y, y no sé, el tema de la, de la justicia acá en Chile, eh, eh, yo creo que todos tenemos opiniones muy parecidas, porque no sé si la justicia realmente le hace honor a, a ese nombre. Y para complementar lo que dice Daniela, que yo le encuentro toda la razón, y ya cuando justo nos quedan unos minutitos para terminar el programa. La mujer en la actualidad está tomando un peso más relevante y, y ahí quiero saber tu opinión al respecto, Alexandra. ¿Qué te pareció este estas marchas que se realizaron particularmente el 8 de marzo y que entidades como la ANJUF sigan potenciando eh, también los derechos y los deberes de las mujeres, no solamente los futbolísticos sino que en el ámbito social, como es tu caso? O sea, bueno, a mí me parece extraordinario todo lo que ha sucedido con el movimiento feminista, en, no solo en Chile, sino que sobre todo en, en Sudamérica, ¿no? Como, como los procesos que también ha vivido Argentina o lo que ha pasado en Colombia al respecto. Eh, me parece que eso era natural que en algún momento explotara, creo que, que las mujeres somos la primera en la lista de las discriminaciones y eso ha sido histórico, es algo cultural, está instalado, el patriarcado cruza todas las, todas las esferas de la vida y, y, y está absolutamente instalado en todos los lugares y justamente eso es lo que, lo que debemos intentar... Eh, torcer, ¿no? Yo creo que, que no podemos, ni hombres ni mujeres, seguir rigiéndonos por, por, las, por las prácticas patriarcales que, que tanto daño le han hecho a las mujeres. O sea, como es solo mirar, yo digo, me parece extraordinario el trabajo que hace el ANJUS, me parece extraordinario lo, lo que hacen los movimientos, eh, tienen una fuerza increíble, pero lo, lo que hay que hacer es... Es cambiar la cultura y cambiar los espacios y, y las relaciones de poder. Si ustedes se dan cuenta hoy día, el fútbol, el fútbol en general, sigue siendo un reducto de hombres. Si ustedes miran la estructura de la Federación de Fútbol de Chile, si ustedes miran la estructura de la NFP, ustedes van a encontrar una lista de cargos donde se ejercen cierto, cierto grado de poder. Cierto, ¿no? Eh, son contados con, con los dedos de una mano las mujeres que están ahí eh, contigo. y es y es eh, es muy terrible la estructura del fútbol femenino está comandada por hombres más allá de la gerencia o la subgerencia que emana de la comisión de juveniles, o sea no existe ni siquiera dentro de la federación una comisión de fútbol femenino, propiamente tal permanente, que se preocupe por el desarrollo, que se preocupe por eh, las finanzas, que se preocupe por los aspectos de las jugadoras, de los clubes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, me parece que, que si no cambiamos esa mirada y si no cambiamos esa relación de poder y si no empoderamos a las mujeres a que ocupen los cargos de las actividades, además que les compete directamente, eh, el desarrollo va a ser mucho más lento de lo que nosotros queremos. ¿no? Como... Me parece que ahí vamos, vamos a quedarnos un poco atrasados respecto, respecto a otras instituciones o a otras federaciones. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la Ale y, y también orgullosa de, de mi compañero Gonzalo. Mira, él, él se enamoró del fútbol femenino. Él conocía solamente el fútbol masculino y, y a poco se fue metiendo en este mundo y, y ahora es, es como el manda más del de ataque directo. No, no, no, yo solamente debo reconocer que tengo un grupo fantástico de chicas que paulatinamente me hicieron encariñarme de esta, de esta actividad que es el fútbol femenino. Conocí una realidad que para mí era muy abstracta, mirada en menos, tengo que reconocerlo, pero soy un agradecido al fútbol femenino. En seis meses me ha entregado mucho y, y siempre lo he dicho. Gracias a mi amigo Miguel Fredes, que fue el que me dijo cuando... Gonzalo, dedícate al fútbol femenino Ahí tú vas a encontrar una realidad Distinta Y tiene toda la razón Y eso se lo voy a agradecer siempre Porque he conocido realidades como la tuya Alexandra Como la de Daniela cuando la entrevistó Carla Y también de un equipo maravilloso En el cual estoy trabajando Como es Unión La Calera Muchachas, se nos acabó el tiempo Se nos hizo muy corto el programa Quiero excusar también a la gente Que nos escribió en las redes sociales Nos escribió mucha gente el día de hoy nos alcanzaron, no nos alcanzó para saludarlos a todos, pero en general todos estaban señalando que el programa había ha sido excelente. Alexandra Venado, ex seleccionada nacional, ex comisionada FIFA, una luchadora por los derechos de las igualdades de las minorías sexuales, profesora de educación física, un tremendo ejemplo a seguir, para mí ha sido un honor entrevistarte acá en tu zona X, y si tienes algunas palabras que señalar, por favor. Escuchamos a Alexandra. Ay. Parece que estamos con, no, parece que estamos Ay, con sí, un problema de audio. Contacto, medio, mi conexión está media, media... Sí, toda. no te preocupes. Si te señalaba que para nosotros ha sido un placer, eh, y si tienes algunas palabras que señalar para nuestros auditores, por favor. Ahí está, Alexandra. Sí, estamos viendo, estamos viendo. Vamos a Alexandra, ahora sí, con las palabras finales para ya cerrar el capítulo del día de hoy. Sí, no, gracias en verdad, chiquillos, a ustedes, como, bueno, a la Dani, por hacer todo ese contacto a través de la Jenny, la Pirila, que le mando un abrazo tremendo, tremenda futbolista, extraordinaria persona y mejor compañera de selección, así que... Eh, agradecerte a ti Dani como por la invitación, a Gonzalo también por, por todo, por el programa por lo que hacen, porque los comunicadores son, son una esfera demasiado importante para el fútbol femenino eh, necesitamos aliados, necesitamos gente que, que muestre realidades gente que empuje, gente que, que, que valore la actividad que entienda que es una actividad que en desarrollo, que le falta mucho todavía, pero que tiene un tremendo potencial. Eh, no por nada sigue siendo el lema que, que el futuro del fútbol es el fútbol femenino. Ahí está todo, todo por desarrollar todavía a todos los niveles, desde lo más competitivo hasta lo más formativo. Así que nada, la pasé súper bien. Gracias, gracias a toda la gente que, que me saludó, que me recordó cosas que, que se me habían olvidado. Hay muchas anécdotas por ahí, seguro. Algunas que tampoco se pueden contar, así que menos mal que no le dieron <risa> todo lo que les llegó. Eh, y nada, súper pues, contenta de haber conversado con ustedes y en lo que los pueda apoyar, cuenten conmigo para todo. Un abrazo grandote. Perfecto. Daniela, Dani 9 Contreras, un placer. Muy agradecida nuevamente. De verdad, a la Ale yo ya la admiro, o sea, es un tremendo respeto diferente para el fútbol femenino yo también fui parte de, de, de en el fondo estamos todas escribiendo un poquito la historia Entonces también fui parte de, de esta historia que espero que termine súper bien y que lo que sea eh, el, la, el granito de arena que se ha ido poniendo eh, en tus años, en mis años ya después culmine con de frutos súper buenos y que las niñas ojalá puedan vivir de un fútbol profesional que, que pueda ser pagado que pasen muchas cosas buenas de verdad, yo creo que estos beneficios no los vamos a ver ahora, no, no los disfrutamos ahora, pero que quede para la futura generación. Sí, parece que estamos con un problema de audio por parte de Alexandra, pero antes que esto lo tengo que leer, porque yo creo que a Alexandra le va a encantar. Claudio Quintiliani dice, pensar que esta jugadora me hizo enamorarme del fútbol femenino. Me demostraron que tenían una garra enorme y me soportaban mis retos, unas guerreras. Y finalmente, Francisco Galleguillos dice, ojalá haya más Alexandra Venado en el fútbol femenino. Gran aporte al desarrollo ha sido un camino largo, con altos y bajos, pero fructífero. Alexandra, si nos escuchas. Qué lindo, se pasaron. Sí, un abrazo, un abrazo al club, un abrazo a Francisco. En verdad, como que... Que después de, de toda la etapa, que uno ya, ya lo vive más, más retirada, más, más de afuera, más como hincha, como de esta selección que es extraordinaria, de todo el trabajo y de todo el desarrollo que se está haciendo del fútbol femenino, eh, nada, pues satisfacción, satisfacción y... y... Y, y nada, y contenta y alegría de haber aportado en su momento todo lo que, lo que se pudo aportar y, y esperar que, que tomen la aposta las nuevas generaciones que están ahí ávidas de, de, de conquistar muchas cosas, de, de ojalá de nuevo ir a un mundial y que, y que también después de esta generación, cuando si es que ellas quieren y ojalá así, así sea, ellas mismas tomen, tomen los puestos y, y cambien estas relaciones de poder que yo les decía eh, delante, porque creo que hay gente muy valiosa en la selección que puede aportar en otras esferas del desarrollo del fútbol femenino. Perfecto, ha sido un placer compartir con todos ustedes. Danielita, nos encontramos en la próxima semana porque eh, el día lunes... Hay una persona muy importante dentro del fútbol femenino que va a dar un anuncio importante en exclusiva acá en Ataque Directo y estamos trabajando con Daniela para traer una invitada de lujo, pero no queremos adelantar nada todavía porque es sorpresa y lo vamos a estar notificando en nuestras redes sociales. Mañana por la señal de Tu Zona X, Ataque Directo Tercera División <risa> con la conducción de Mauricio Lara. Y el día sábado, Ataque Directo late ahí con un mirado de lujo donde estamos conversando y conociendo realidades de los muchachos de la tercera división. Saludar a nuestros auspiciadores, a todos nuestros auditores, saludar a DJ Fakir, gran trabajo. Mañana le toca un día arduo porque va a estar con Upa Chalupa, va a estar entrevistando el Kiwi y Claudia Eppelman a la Kenita Larraín. Le va a tocar ataque directo y después cuarentenadamente musical. Así que va a tener una jornada muy pesada nuestro jefe de Tu Zona X. Por mi parte, me despido. Ha sido un placer. Gracias por la alta sintonía. Y recuerden que sea gol. Nos vemos. Chao, chao, chao.